¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes en este webinar. Es martes de webinar. El Distrito 34 en su dirección de calidad que encabeza Arturo de Auri, preocupado y ocupado por acercarte información de valor para que puedas tomar acciones y llevar a tu club, a tu persona y a tu desarrollo a un mejor nivel, es que estamos aquí. Nuevamente hoy tenemos un webinar Igualmente interesante, ilustrativo y útil para todos y cada uno de nosotros. Te felicito por estar conectado, te felicito por estar activo y sobre todo te felicito por estar preocupado y ocupado por hacer la diferencia, teniendo la información al alcance de tu mano. Nuestra conferenciante del día de hoy, pues es una extraordinaria y entusiasta compañera de la organización Toastmasters International. Ella tiene un año nueve meses en la organización, pero ha demostrado ser súper comprometida Alegre, servicial, participativa. Ella actualmente eh, pertenece al área G4, es directora del área G4, tiene cuatro clubes a su cargo y tiene, pues, eh, es, es su, su club bases es Medics a Aprefac y es dual del club Wade Tlatuari. Cabe descalcar que la gestión anterior, ella, en su calidad de directora, en su, su calidad de vicepresidenta educativa, llevó a su club al top 20 de los 20 clubes mejor rankeados del mundo. Entonces, eso habla de su compromiso, de su capacidad, de su entereza. Y pues bien, eh, vamos a tener hoy el webinar Creando un programa de mentoría de tu club. Creando un programa de mentoría de tu club. Estamos convencidos y estamos ciertos de qué se necesita para tener un programa de mentoría en tu club. Bueno, ¿sabías que puedes tener un programa de mentoría en tu club? ¿Qué clubes son los que requieren un programa de mentoría? Todas estas respuestas y más las vamos a encontrar en este webinar. Como siempre te sugerimos que pongas mucha atención, que vayas apuntando tus preguntas. Yo estaré pendiente al final de la disertación de nuestra conferenciante para poder leer las preguntas y que nos las vaya contestando. Tenemos disponible, evidentemente, el chat que está aquí en el... En, en, en la sala y las personas que estén conectadas en vivo también estaremos leyendo sus preguntas. Sin más, demos un aplauso virtual a la distancia que no lo pueda ver, la vibra se siente, la energía se comparte y viaja kilómetros de distancia. Con nosotros esta tarde en el webinar de, realidad de hoy, Areli Morales de la Fuente. Muchas felicidades mi querida Areli. un gusto tenerte en esta tarde y pues el escenario es totalmente tuyo. Muchas gracias Juan Ernesto por tan afable y emotiva presentación. Mi nombre es Arely Morales de los Santos. Ya me bautizaron por de la fuente, pero no importa, está bien, porque es la fuente de energía que hoy necesitamos para iniciar este webinar. Así que les, des, les doy la más cordialmente bienvenida a todos nuestros invitados, amigos, socios y personas que están asistiendo y tomaron ese tiempo valioso y están con nosotros en este webinar. Así que, Siéntanse en su casa porque vamos a iniciar. Así que comenzamos. Voy a compartir pantalla y voy a empezar con la, el tema de interés para esta tarde noche. Donde quiera que te encuentres, el día de hoy vamos a hablar de creando un programa de mentoría en tu club. Este programa de mentoría es muy importante para el distrito a nivel club porque es una base fundamental para tener a nuestros socios y potencializarlos y a su vez cumplir con las metas educativas y todas las metas que marca el programa de calidad del distrito 34. Creando un programa de mentoría en tu club por una servidora, Areli Morales de los Santos. Va a ser muy dinámica esta sesión. Así que quiero que recuerdes, si sabías que si buscas, a una, si buscas ayuda de personas expertas, puedes lograr tres puntos importantes. El primero, lograr objetivos más rápido. El segundo es en menor tiempo. Y el tercero es evitando cometer errores. Y todo esto en compañía de un mentor. Sí, porque durante tu trayectoria es importante que exista una persona experta que te ayude y que te guíe por ese camino para cumplir las metas que tú necesitas. Así que esta es la primera pregunta. Si todos ya acertaron a estos tres puntos, tienen una palomita. Y si no, no te preocupes porque hoy lo vamos a conocer y reforzar. Quiero hacer el primer ejercicio. Recuerda quién fue o quiénes fueron los mentores en tu vida. Si tienes dos personas en mente, está muy bien. Si tienes tres o cuatro, no hay ningún problema. A lo largo de nuestra vida, en nuestra formación educativa, enseñanza de vida, en el trabajo y en otras situaciones, tenemos mentores que nos han ayudado a lograr objetivo o que nos han guiado guiado por ese sendero y cumplir esos objetivos. Estas dos personas, tres, las que tengas en mente, quiero que por favor las sientes a tu lado porque ellas te van a ayudar a ser esa, esa, esa, esa motivación y van a estar contigo para que sigas este webinar. Recuérdalas, están a tu lado porque te están acompañando. es un mentor. Es una persona que te ayuda, que, a un, que ayuda a una persona inexperta cuando ingresa al club, a cualquier club de, del distrito. Sirve como modelo a seguir, ofrece conocimiento y sabiduría a un aprendiz. Además, ayuda a alguien a tener éxito. Con estos cuatro puntos, vamos a resumirlos en la siguiente frase. Si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres llegar muy lejos, ve acompañado. Y con esa compañía es de un mentor, porque esa persona te va a ayudar en todo momento. ¿Recuerdas que te hice la recapitulación de esos dos mentores que han estado en tu vida? Bueno, tenlos contigo. ¿Qué beneficios tiene el programa de mentoría? El programa de mentoría te va a ayudar a aprender del programa de la organización. Cuando un aprendiz llega a cualquier club, está nervioso, no sabe qué está pasando. Hay una infinidad de actividades durante una sesión. Pero si tú entras a este club, vas a aprender de ello. También vas a tener el conocimiento de las actividades que hace el club. Vas a desarrollar confianza porque ya te van a estar explicando de qué trata. Vas a participar más en algunas otras actividades o funciones que tiene el club. Vas a desarrollar habilidades para hablar fluidamente. Estos beneficios del programa de mentoría los podemos adquirir la primera en la primera sesión que tenemos, conforme vas asistiendo a más sesiones, tu mentor te va a explicar todo, toda la infinidad de actividades que hay. Quiero que recuerdes que en, o bueno, también en la sesión tenemos una agenda. Esa agenda está de, está, está seccionada en diferentes partes. La primera te dice el nombre del club, el número de la sesión, te, te, te abre, te da una pequeña introducción de qué es lo que va a pasar. Está dividida en lo que es un inicio, un cuerpo que son los los discursos preparados, la sección de table topics y después una retroalimentación. Toda esta información la vas a tener que conocer cuando ingresas a un club. Asimismo, también en esa misma agenda Indica quiénes son todas esas personas que están en el comité del club, desde el presidente y los vicepresidentes que conforman el club y le dan vida y quienes representan a nuestro club. No obstante, sin dejar a los socios que pertenecen a él. ¿Qué vas a, a, a desarrollar al ser un aprendiz? Pulir habilidades adquiridas aprender nuevas habilidades. Cuando ingresamos, nos da miedo de hablar en público. No sabemos qué puede suceder. Tenemos diferentes errores, gramaticales, muletillas, pero esas las vas a ir puliendo. También vas a adquirir y aprender otras con la ayuda de los socios experimentados que están en el club. Identificarás a personas que, están, que son avanzadas y te vas a enamorar de alguna de ellas, y vas a decir, quiero que ese sea mi mentor, quiero que él me ayude, entonces vas a sumergirte en este mundo marino, yo lo veo así como ese mundo marino, porque hay diferentes especies, diferentes especies en las cuales vas a decir, yo quiero nadar como esa persona, bueno, pero podría yo tal vez hacer esta otra actividad, entonces vas a sumergirte en este mundo de la oratoria y el liderazgo, ¿Qué beneficios tiene ser un mentor? Cuando vas a ser mentor, a veces no estás preparado, pero sabes qué vas a hacer con, él, con ese aprendiz o discípulo. Cuatro cosas. Vas a aprender de ese aprendiz. Esta persona también te va a dar algunas... Algunas habilidades que tú no conocías, entonces van a estar en constante comunicación y aprendizaje. Vas a confirmar las habilidades que tienes como una persona experta que va a guiar a ese aprendiz. Tendrás un sentimiento de bienestar porque verás que esa persona va avanzando en el club y tendrá logros y te van a hacer sentir bien. Además de ello, vas a recibir conocimiento, un reconocimiento. Actualmente, en la plataforma que tenemos de Pathways, existe una opción de activar la parte de ser mentor de una persona del club. Entonces, también esto te va a ayudar a sumar lo que tenemos como rutas educativas. Así que, si no sabías este dato, empieza a navegar en la plataforma Actívala y empieza a trabajar en ello si ya eres mentor. Y si quieres ser mentor, bueno, comienza con ello. ¿Qué beneficios tenemos para el club? Al ser mentor. Vamos a tener más miembros. Vamos a tener más miembros. Te ¿Es que van a querer sumar ser parte de nuestro club. Miembros satisfechos porque van a querer asistir a todas las sesiones y querer participar en todos los roles que existen. Además, además vas a retener a esos miembros que ya estaban y que forman parte del club. Es un gran trabajo y es, tra es trabajo en equipo. Siempre he dicho que una persona no puede hacer todo. Tenemos que empezar a identificar quiénes son los miembros del club que pueden dar, esa, esa, dar ese plus para que tengamos más miembros satisfechos y que no se vaya ninguno. Y si alguno de ellos se va, preguntarnos por qué es lo que estamos haciendo mal y poderlo mejorar, porque tenemos áreas de oportunidad las cuales se tienen que ir puliendo para, tener, para que se, se conviertan en una fortaleza cualidades debe de tener un mentor. Si bien decíamos que esa persona te va a ayudar a lograr objetivos en menor tiempo evitando esos errores, es porque este mentor debe de tener las siguientes cualidades. ¿Recuerdas que tienes algunos mentores que están al lado de ti y que te están acompañando en este webinar? Bueno, vamos a hacer una verificación si estas cualidades del mentor que tienes al lado las cumple y también vamos a hacer ese doble ejercicio si has sido mentor empieza a palomear esas cualidades que tuviste y las que no tuviste no te preocupes porque van a ser el reto para que puedas hacerlo mejor en la siguiente en la, en la siguiente vez que tú tengas que ser mentor de alguien así que la primer cualidad y ahí les va. Disponible. Esta persona tiene que tener disponibilidad de tiempo. Tiene que platicar con su aprendiz acerca de en qué tiempos pueden coincidir. No es necesario que hagas una sesión de una hora. Puedes empezar con 15 a 20 minutos. Y empezar a generar esa confianza que tu aprendiz necesita para que pueda ir fluyendo en esta parte de la mentoría. Disponibilidad. Número dos. Au. Ser paciente. La paciencia se adquiere con la experiencia. Muchas veces puedes llegar a desesperarte, pero no te preocupes. También es un reto para el mentor aprender a ser paciente. Nuestro aprendiz puede tener diferentes dudas, pero tú como mentor tienes que ayudar a clarificarlas. Entonces, la paciencia es la segunda cualidad. Nuestra tercera cualidad, ser sensible. Tienes que ser cuidadosamente tienes que tener cuidado en los comentarios que hagas no puedes ser una persona directa y herir los sentimientos de nuestro aprendiz recuerden que todos hemos pasado por este camino y también hemos, hemos sido esos aprendiz y cuando te encuentras a un mentor que te regaña o que es muy directo lo que va a generar va a ser ese miedo y no vas a querer ni siquiera estar. Le vas a decir al vicepresidente educativo por favor cámbiame a esta persona porque no te está generando confianza. Ambos deben de tener esa confianza. Entonces esa sensibilidad es importante. Por favor mentor, cuida las palabras que dices y cómo lo dices. Cuarta cualidad, sea respetuoso. Tienen que respetar los tiempos, ideas, ideas y pensamientos que tenga el mentor y el aprendiz el respeto es la base fundamental en una mentoría y en toda relación así que empieza también con esta cuarta cualidad, la quinta cualidad ser flexible, tienes que estar si bien, ¿cómo lo podemos decir? tienes que estar preparado para cualquier situación que pueda presentarse Muchas veces queremos tener planificado todo con tiempos. Sin embargo, en la realidad pueden llegar a pasar diferentes situaciones. No se puede cumplir, tal vez no se pueda cumplir con, lo que, con la planeación que tú tenías, pero tienes que empezar a ver esas áreas de oportunidad y aprender a ser un líder situacional. Y es por ello que debes de ser flexible. De acuerdo a la situación, es como todos debemos de actuar. Así que esa es la quinta cualidad. Hasta aquí, quiero que hagas como que cierres la parte de las cualidades que tienes. Si alguna te falta, no importa, la vas a desarrollar. Vamos a seguir con la sexta cualidad. La sexta cualidad de ese mentor es brindar apoyo en todo momento. Muchas veces nuestro aprendiz está asustado, nervioso, llega a confundirse con las actividades que tiene que hacer en diferentes proyectos o actividades dentro de la sesión. Entra nuestro mentor y le puede decir tranquilo, ¿cuáles son tus dudas? Vamos a platicarlas, vamos a aclararlas y si a, ese, a, si a nuestro aprendiz no le queda claro, no importa, debes de brindar esas herramientas y buscarlas para que le puedas ayudar a soportar esas dudas, perdón, a clarificar y, a so y, eh, y fortalecer lo que ya conoce. Así que esa es la sexta cualidad. La séptima tiene que ser un experto. ¿Recuerdan que les decía que cuando un miembro del club es uno de los expertos, tal vez es el campeón de oratoria, nos ha, nos ha representado a nivel club, distrito. Muchos de los nuevos miembros se enamoran de esas personas y dicen, yo quiero ser como él o como ella. Ejemplo, yo recuerdo que cuando entré a waitlatuani me daba mucho miedo porque eran personas expertas y me enamoré de todos. Uno tenía la voz amorosa, pero algunos otros daban unas evaluaciones efectivas que decía, yo quiero aprender a ser como ellos. Habían otros que cuando eran el Toastmaster de la sesión, me encantaba ese dinamismo. Entonces, de todos te puedes enamorar, puedes tomar de, del miembro A, B, C, e ir construyendo. Entonces, esta parte son los socios expertos que tenemos en diferentes clubes, ¿no? Entonces, ser experto. Tienes que ser seguro. Si brindas seguridad a ese aprendiz, ten por seguro que vamos por buen camino. La seguridad también es importante en este trayecto de la mentoría. la octava cualidad tener ser un buen oyente o tener una, una excelente escucha activa. Esta escucha activa todos hemos pasado por esta por este proyecto que es la parte de Table Topics y aprender a escuchar lo que la pregunta que nos están haciendo para poder responder. Pero esa misma habilidad la desarrollas para todo para todas las para todas las actividades que vamos a hacer en la sesión. Así que esa persona debe de saber escuchar, porque si aprendes a escuchar, vas a te dar una buena retroalimentación. La última cualidad, ser comprometido. A todos nos gusta tener el compromiso. Este compromiso es importante para ambas personas, mentor y, y aprendiz. Si tenemos compromiso, también va a ser la, la, pie, la clave fundamental para seguir en este camino de mentoría. Muchas veces nos hemos encontrado que alguno de nuestros mentores desaparece, pero ¿qué está pasando? O, si tú lo buscas... Eh, no te da respuesta, entonces el compromiso tiene que ser de ambos. También el aprendiz debe de tener esta esta, este compromiso de buscar al, me al mentor. Entonces es trabajo de ambos. Así que estas son las 10 cualidades que debe de tener un mentor. Aquí vas a hacer otro cierre. Son 10 cualidades. Haz la sumatoria y al final me dices cuántas cualidades tienes y cuáles te hacen falta esta sería la segunda actividad recuerda que estos mentores que están acompañando en, acompañándote en este webinar y vas a hacer la verificación los dos o los varios mentores ¿con cuántas cualidades cumplen? ¿cuáles le faltaron? buena pregunta pasos se deben de seguir para orientar a los miembros del club. Son tres partes fundamentales. Para orientar a los miembros del club se necesita tener la primera reunión, una próxima reunión y tener tiempo extraordinario. Voy a detallar para cada una de estas reuniones cuáles son los puntos claves que debemos de tocar cuando somos mentores. La primera reunión. En la primera reunión es importante reunirte con el nuevo miembro del club. Segundo, orientar al nuevo socio a la dinámica del club y algunas otras actividades extraordinarias que el club tenga y que lleve a cabo. En la tercera es explicar cómo hacer su registro en la plataforma. La cuarta es ayudarlo con su rompehielos o el icebreaker. es parte de la primera reunión es importante porque es el primer contacto que tienes con el miembro, eh, el, el, bueno, el aprendiz, y empiezas a conocerlo y a generar esa confianza, ese respeto, las cualidades que habíamos mencionado anteriormente, y te va a ayudar porque es como la primer, el primer paso que vas a hacer para para empezar con esa aventura de mentoría. Quiero compartirte que hace menos de dos meses me hicieron la propuesta de ser mentor en el Club Gable, donde son chicos eh, adolescentes. Y me fue complicado aceptar esta parte porque dos de mis sobrinos los motivé para que entraran en este club. Entonces, fue esta parte de la primera reunión que hice con ellos. Ellos no sabían de qué se trataba el club y tuve que hacer estos cuatro, estos cuatro puntos. Inconscientemente, lo hice hace unos meses, pero en estos días que Arturo me mandó la información, por supuesto, Reafirmé que lo estaba haciendo bien. Me reuní con el nuevo miembro, orienté a esos socios de cuál era la dinámica del club juvenil, explicar cómo hacer la parte de, de los registros en la plataforma y ayudarlos con sus rompehielos. Honestamente, me sorprendieron porque entendieron perfectamente lo que les estaba explicando. Uno de ellos me decía en la primera reunión, oye tía. Y le respondí, cuando tengamos las reuniones, quiero que olvides que soy tu tía y soy Areli Morales, soy tu amiga y te voy a ayudar para ser tu mentor. Mi sobrino me hizo, sí, por supuesto, es complicado que a un familiar pueda ser su mentor, pero me comprometí y puse esa pasión para poder ayudarlos. Entonces, todas las personas son diferentes. Ahora estoy en este trayecto de mentoría con adolescentes que es complicado, pero no imposible. Así que te invito a que seas parte de ser mentor de alguien o si eres ese aprendiz, que cumplas con todos estos requisitos y que ayudes también a ese mentor a que sea ameno este camino. Bueno, esta es la experiencia que quería compartirles. La próxima reunión. ¿Qué vamos a hacer en la próxima reunión con nuestros aprendices. Uno es dar a conocer todos los recursos y la información de la organización. En la página que tenemos de la organización hay infinidad de material donde te indica, hay un, un manual que me gusta mucho y es fácil digerirlo, leerlo y compartirlo. Dice, funciones de, los, eh, funciones de los socios, ¿no? Y te indica qué es el evaluador general, muletillas, cronometrador, eh, qué, debe de hacer, qué debes de hacer cuando eres orador. Entonces, es un material, no más de 10 hojas, y lo puedes leer tan detalladamente que cuando vas a presentar ante el club alguno de estos roles, te ayuda mucho este manual. Entonces, existe ese, existen varios... Eh, Materiales que también están en la plataforma cuando empiezas a navegar en cada uno de tus proyectos ¿no? entonces si empiezas a navegar en pathways te sale una infinidad de información que es útil ¿no? entonces te invito a que empieces a navegar y encontrar ese material que te va a ayudar en, la, en esa segunda reunión debe de haber una retroalimentación positiva en esa retroalimentación positiva ¿cómo es? En qué te destacaste, y obviamente tenemos que felicitar a nuestro aprendiz, las áreas de oportunidad que estamos identificando y darles ese reto. Entonces, esta retroalimentación efectiva la hemos aplicado en todas las sesiones cuando, damos, eh, cuando estamos evaluando un proyecto, pero también es aplicable en la parte de la mentoría. Explicar las responsabilidades que existen dentro del club y dentro de la organización. Existe también un, en esta parte de explicar las responsabilidades, es lo que quiero que retomemos esta parte de la agenda. La agenda que tenemos están las personas que forman parte del comité. Entonces también podemos explicarle a nuestro aprendiz quiénes son y cuáles son algunas de sus actividades y por qué son importantes importante su ayuda dentro del club. La tercera es ayudar con sus discursos. Ayudar con sus discursos es un reto porque debes de darles las herramientas necesarias. Lo que hago cuando tengo a una, a una persona que estoy preparando para su discurso, les, siempre les he dicho debes de entrar a la plataforma, revisar todo el material que existe y revisar en la parte de hay un, las, los formularios de evaluación de qué trata tu proyecto y además cómo puedes adaptar tus experiencias con, lo, con los proyectos que puedes presentar. Entonces, vas a ayudarle en todo momento. Yo les pido que bajen toda esa información y segundo, una vez que leyeron esta información, escriban su discurso. Sí, es importante hacer esta parte de escribir tu discurso porque empiezan a fluir todas esas ideas. Entonces, les pido, baja la información, escribe tu discurso de acuerdo a los objetivos del proyecto y tercero, te doy una retroalimentación para que puedas pulir este discurso, porque este discurso lo llevamos a la práctica, que es lo que, hace, lo que presentamos en cada una de las sesiones. Y al finalizar su participación, también les envió un mensaje y yo creo que muchos de los que están aquí saben que sí lo hago, que les aunque no, luego no soy su, su mentor o estoy viendo sus participaciones, les digo, felicidades, oye, te faltó esto, no pero es para motivar a nuestros miembros del club y que sigan a, avanzando y puedan tener esa confianza e identificar que también les faltó en esos proyectos. La cuarta es orientar a desarrollar otras actividades, es Impulsarlos. Hoy existe en la función de cronometrador, ser evaluador gramatical, evaluador corporal, diferentes evalu eh, roles que existen dentro de la sesión y decirles, mira, pues, tiene, es importante que todas las funciones las aprendas porque nos va a ayudar a ser mejores oradores. Entonces, en esta segunda reunión se, se, se desarrollan cinco, cinco puntos importantes. ¿Por qué me río? Porque me doy cuenta que tengo un error en los números romanos 1, 2, 1, 2, 3. Entonces creo que era el nerviosismo y la emoción de estar aquí. Pero bueno, eso no importa. La tercera sección es el tiempo extraordinario. En ese tiempo extraordinario... ¿Qué vas a tocar? ¿Qué vas a abordar en estos temas? ¿Cómo se ha beneficiado nuestro aprendiz? Invitar al aprendiz a nuevos eventos. ¿Qué son los nuevos eventos? Concursos de oratoria, decir, oye, ven a este club, te va a ayudar a identificar cómo otros socios se desarrollan y cómo dan discurso. Tercero, reconocer el progreso cuarto, explicar las funciones del comité del club quinto, informar sobre los recursos, los concursos de oratoria y motivarlos para que participen. Muchos de nosotros tenemos miedo cuando nos dicen, concursos de oratoria porque dices, no, no quiero participar pero es importante que participes. Si no es como un orador, si sí, en las funciones que existen dentro de ser jueces, tomadores de tiempo, escrutadores, porque al final debemos de conocer todas este, todo este tipo de liderazgo que se aplica en cada una de estas funciones. No es fácil, pero es importante porque empiezas a desarrollar diferentes habilidades que no conocías. Describir, eh, describe la organización de Toastmasters eh, como ¿Cuáles son? como ¿Qué es todo lo que abarca? ¿no? Entonces prácticamente tenemos los mentores una responsabilidad así de grande como su corazón. Sí, sí, porque así de grande es la pasión que le vas a inyectar para poder eh, guiar a este aprendiz. En esta parte del tiempo extraordinario, quiero compartirte una... Una experiencia que tuve. Esta experiencia que tuve es con uno de los mentores, perdón, con uno de los aprendices dentro del club base que es MedixapriFac. Esta persona cuando ingresó me dio mucho gusto saber porque somos colegas dentro de la empresa donde trabajamos y empezamos a romper ese, ese, ese hielo que teníamos y empezamos a formar esa figura de mentor, aprendiz. A veces, lo que también hago con, nos, con las personas que son mis discípulos, por decirlo, así, por decirlo así, es, les brindo toda esa confianza, también me preocupo por ellos, el de, hola, ¿cómo estás? Eh, decirles cómo también han desarrollado estas habilidades dentro del trabajo. Y me da mucho gusto cuando empezamos a platicar y, en, y nos encontramos como en diferentes partes de la empresa, y luego nos quedamos a decir: Ay, ya mencionaste una muletilla, no te preocupes. Y ahora nuestra retroalimentación o cuando nos pedimos algunas actividades de trabajo son de manera diferente. Entonces, también esta parte de reconocer el progreso dentro y fuera de Toastmaster es importante. Así que, bueno. No quiero mencionar su nombre, pero esa persona me da gusto tenerla como mi aprendiz porque hemos ido en este camino juntos. Así que este tiempo extraordinario es importante. Ya que llegamos a esta parte de conocer las cualidades de un mentor, qué es un mentor, cuáles son como las diferentes, los diferentes beneficios que tiene el club, el mentor, Quiero saber si hasta aquí existe alguna duda. Juan, ¿me podríamos hacer como un corte para pasar a la segunda parte? Y si tienes alguna pregunta, para responderla en unos cinco minutos. Juan. Ouch. Bueno, vamos a... Ah, sí, Verónica Vargas alzó la mano. ¿Me puedes ayudar, Juan, con la pregunta de Pero. Con todo gusto, mi querida ponente. Este, pero no, no, bueno, levantó la mano, no la, no la escribió. Si fuera tan amable, sin escribir sus, sus preguntas. Ah, ok. Nos pueden ayudar a escribir las preguntas a Juan y él nos va a ayudar. Este... Esta es como la primera parte que del webinar, que es como tener toda esta información. Me gustaría saber hasta aquí hay una duda. Ya está. Verónica Vargas nos pregunta: ¿Cómo puede el mentor recibir reconocimiento en Pathways? ¿Cómo puede. Ah. El mentor, ¿cómo recibe reconocimiento en Pathways? ¿Cómo el mentor recibe reconocimiento en Pathways? Es que entras a la plataforma y es como si activaras una ruta educativa y te manda toda la información que tienes que desarrollar. Te dice un determinado tiempo y al final te, te manda un certificado como cuando terminas el primer proyecto. Asimismo, el vicepresidente educativo... Debe de tener en cuenta, o sea, debes de platicar con él. Oye, ¿sabes qué? Voy a hacer la parte de este programa de ser mentor de Juan. Entonces activas el programa y van trabajando. Al final, el vicepresidente educativo también tiene que reconocerte este logro dentro del club. Así sería como el reconocimiento tanto en Pathways y en esta De hecho, lo vas a ver cuando entras a la plataforma que te dice cuáles son las rutas educativas que tienes activas, también este proyecto te aparece activo y como finalizado. Inclusive, eh, mi estimada Areli, corrígeme, es, esto se activa a partir del, del nivel 3, ¿no? Sí. Es requisito que tengas el nivel 3 concluido para que puedas entrar a un programa de mentoría. ¿Es, ¿Es correcto? Sí. Excelente. Verónica, nos da las gracias. Gracias. Mira, definitivamente, ahorita en lo que vemos más preguntas, la información que tú nos compartes, mi querida Ari, más que importante y básica, es fundamental. Porque primero, a veces no sabemos qué se requiere para ser un mentor y a veces también queremos que el ser mentor es todo el tiempo de estar ayudando, pero también nos estamos capacitando. Imagínate, tú nos mencionabas 10 cualidades que debemos de tener para ser mentores o que debemos de desarrollar, porque también tú lo dijiste, no necesariamente las debemos de tener, pero sí las podemos desarrollar. entonces Este programa de mentoría nos permite desarrollar esas habilidades que a lo mejor no tenemos desarrolladas. Y nos permiten, por supuesto, a través de la mentoría y el servicio, crecer ser como líderes. ¿No te parece? Es correcto. De hecho, una parte es que también muy, muchos mentores, es importante lo que dices, ¿no? porque es un ganar, ganar. Gana el mentor y el aprendiz porque si en, este, en esta verificación que hicimos no tenías tal vez esas cualidades, te, te estoy invitando a que las desarrolles, porque justamente de eso se trata, ganar ambos y aprender en, de esta aventura junto con nuestro discípulo. Entonces, pues, continuamos Ernesto, si ya no hay ninguna pregunta, seguimos con la segunda parte. Bueno, la segunda parte de mentoría, ah, también es importante, voy a hacer eh, un comentario adicional. Cuando, como mentor también vas a identificar cómo este aprendiz ha desarrollado diferentes habilidades. No quiere decir que todo el tiempo vas a estar con este aprendiz. Hay un momento que vas a sentir esa satisfacción, vas a ver los logros que está teniendo este miembro dentro del club. Y va a terminar tu tarea como mentor. Pero eso no quiere decir que hasta ahí termina. Puedes ser de otra persona y seguir ayudando. Esa persona ya llegó a, a su experiencia que necesitamos. Yo siempre les he dicho que los acompaño en el primer nivel porque es largo, tan largo como tú quieras. Pero es, el primer nivel es básico e importante porque da porque es como la, esa estructura que vas a tener para desarrollar los siguientes niveles que tiene cada una de las rutas educativas. Entonces, hay un momento en el que se va a terminar esa tarea de mentor, pero se abren otras oportunidades, ese discípulo tiene que aprender de otras personas e ir puliendo y desarrollando otras habilidades. Así que, ya que conocemos toda esta información y que algunas veces las hemos aprendido al con la experiencia, pero hoy que tenemos esta información teórica, vamos a aplicarla. El programa de mentoría en tu club. El programa de mentoría en tu club debe de ser responsabilidad de, tarararán, tatán, del vicepresidente educativo. El vicepresidente educativo es una persona perspicaz, eh, observadora, analítica, que empieza a a identificar quiénes de los miembros necesitan un mentor. Y no solo los miembros nuevos necesitan un mentor, también hay miembros o socios experimentados que a veces caen en la misma línea de sus discursos, ¿no? Son tan expertos, pero a veces deben de romper ese hielo y descubrir otras habilidades. Entonces, aquí va a haber un tipo de... Programa de mentoría para nuevos, para nuevos miembros y para los que ya forman parte del club. Este, Nuestro vicepresidente educativo va a tener que tener esta tarea de identificar a quiénes puede empezar a asignar como mentor de estas personas. Muchas veces nos ha pasado que se van uniendo miembros al club de uno en uno pero hay otras que llegan de a cuatro a cinco socios al club. ¿Qué puedes hacer? En esta parte adicional, si llegan más de cuatro socios o cinco, puedes uh, elaborar un speech craft y asignar un mentor. no Y justamente vamos a tener esta parte de que le vas a ayudar a este, a este socio a que termine su nivel número uno en menos de un mes, dependiendo cómo lo planifique el vicepresidente educativo. Entonces, eso sería como una situación que se ha dado. Empiezas, ah, bueno, ya lo mencioné, él es responsable, identifica a los mentores y vas a decir para Areli necesito que Juan Ernesto sea su mentor para desarrollar habilidades de liderazgo dentro del distrito. Bueno, ya que identificaste al, al aprendiz y al mentor, ¿qué vamos a hacer? Una vez que los presentas al mentor y al aprendiz, el mentor va a tener que programar reuniones de acuerdo a los tiempos que, tenga el, que tengan ambos. ¿no? Entonces, pro, programar esas reuniones, si, si recuerdan, eran tres, la primera reunión, la segunda reunión y sesiones extraordinarias para ir conociendo y evaluando ese crecimiento y también los objetivos de los que quiera, lo, cuáles son los objetivos del socio que quiere cumplir. Entonces, para tener esta parte de responsabilidad, vamos a tener responsabilidades del vicepresidente educativo, identificar mentores y programar reuniones y comienza la aventura. Quiero comentarte que para ser mentor no es nada fácil, pero lo puedes intentar y también seguir aprendiendo. Hay algunos consejos para mentores. Para mentores, ¿cuáles son estos consejos? Número uno, no necesitas saber todas las respuestas, pero sí esa experiencia que le va a dar ese valor y entusiasmo y seguridad a nuestro aprendiz. Hacer las preguntas correctas. Por ejemplo, Juan Ernesto, ¿cuáles son tus objetivos del, por, de por qué te uniste a Toastmaster? Eso es muy importante conocer. ¿Me puedes dar tu respuesta, Juan Ernesto? Bueno, Juan Ernesto me dice, quiero aprender a hablar en público y eliminar mi miedo. No te preocupes. Los vamos a anotar para tener en cuenta que eso es el principal objetivo por el cual Juan Ernesto se unió a el club. Sin embargo, van a seguir surgiendo otras preguntas de acuerdo a la, a la evolución o desarrollo que tenga este aprendizaje. Número, consejo número tres. Evite el exceso de tutoría. Tampoco es que el tutor tenga que, estar, um, eh, que tenga que estar detrás de este aprendiz. No, es ese compromiso y deben de ser flexibles esas reuniones de acuerdo a los tiempos de ambos. Número cuatro, no compartir consejos anecdóticos. Número cinco, no es lo mismo la mentoría que la gestión. La gestión es actuar y la mentoría es dirigir hacia un objetivo. Entonces, me gustaría saber si con, con estos dos últimos temas que tocamos, consejos para mentores y la parte de cómo elaborar el programa de mentoría dentro de tu club, ¿Hay alguna duda? ¿Me puedes ayudar, Juan, si existe alguna pregunta para contestarla? Con todo gusto, mi querida ponente. Claro que sí. Anabela Casali pregunta, si ¿sí soy master de la Vieja Guardia y estoy a punto de mi DTM, ¿sí puedo ser mentor, verdad? Sí, claro, por supuesto y además te va a ayudar mucho a identificar si no tienes si no has desarrollado alguna habilidad entonces debes de hacerlo yo creo que en algún momento muchas veces cometemos el error que decimos le voy a poner el mentor experimentado a los socios pero también es parte que si por ejemplo como socio digo ya me siento preparado de ser un mentor yo yo le recomiendo que seas mentor a partir de que tienes un nivel 4. Eh, con ello ya has recorrido diferentes proyectos que te han ayudado a desarrollar estas habilidades para ser mentor. Y por supuesto puedes acercarte a tu vicepresidente educativo para decirle que quieres ser mentor de alguna de las personas del club. Listo, Juan. Juan. Juan quedó congelado? Ya regresé, sí. Me congelé, pero ya regresé. ¿Tengo otra pregunta? Adelante. Sí, fuerte y claro. Sí, te escucho, Juan. No. Ok. Esa pregunta se me hace muy interesante. Ya, ya no me aparece el nombre de la persona. Sin embargo, pre pregunta. En mi club los mentores los asignamos a elección del socio, no por vicepresidente educativo, por eh, simpatías, por, por gustos o por inclinaciones. ¿Es correcto esto o sí lo tiene que hacer directamente el vicepresidente educativo? También es válido porque el aprendiz o el miembro puede pedir eh, a una figura dentro de que sea su mentor y está correcto. Pero también está esta opción, ¿no? Si algún miembro no dice, no alza la mano de, ah, yo quiero un mentor, bueno, también es parte del vicepresidente educativo de contar con este programa para que todos vayan avanzando. Entonces, lo están haciendo muy bien. Adelante, Juan. Perfecto. Bueno, a la vera, te da las gracias, solo para confirmar, gracias. muy bien. No sé si con esta respuesta que dice también Leticia... Leticia Jiménez fue quien preguntó. Gracias por hacer mi pregunta. A la orden, espero que te haya quedado claro. Para eso es este espacio, para que preguntemos todo lo que nos genere alguna duda respecto al tema de mentoría, que es muy importante. Y lo que nos comenta nos, Areli, pues es parte del programa. Pocos clubes lo aplican. Pocos clubes saben, o le dan la importancia que tiene a la, a la mentoría, donde, repito, pues eh, tanto crece el mentir el, el dar los oportunidad hasta cuándo se deja de ser mentor nos pregunta eh, eh, se me borra hasta cuándo puede ¿Cuándo ser ¿no podemos dejar de ser mentor? pregunta Ajá. ok hasta cuándo se deja de ser mentor yo creo que nunca dejas de ser mentor, pero sí es importante establecer hasta cuándo o hasta dónde vas a acompañar al mentor. El ejemplo que les decía eh, en mi caso es que cuando el vicepresidente educativo de mi, del club base a ser Medixaprifac, cuando me reúno con los socios les indico que el primer, el, solo los voy a acompañar el primer nivel, porque es la... la Base fundamental para adquirir todos estos conocimientos y desarrollar habilidades para desarrollar discursos, dar evaluaciones, romper el miedo. Y con ello es como ese empujoncito que ya necesitan para empezar a caminar sin el mentor que los acompañó en el primer nivel. Entonces, el primer nivel depende de las personas, el cómo quieras ir avanzando. Hay algunas personas entusiastas que dicen en un mes yo termino ese nivel porque hay tres proyectos pero depende de esa persona, entonces tienes que platicar cuando eres mentor con el men y que es el aprendiz, en cuánto tiempo conocer, oye, en cuánto tiempo te gustaría terminar este nivel y es conforme se va a ir trabajando pero también es cierto que puede que ese tiempo que se planificó no se cumpla y puedas adicionar un poco más, pero no importa. Y también la otra situación que pasa es, una vez que termine el primer nivel, yo les, pre, yo les hacía la pregunta a mis mentis, ¿cómo te sientes? Para continuar con el segundo nivel, ¿quieres que te siga acompañando o prefieres que otra persona te ayude? Muchos de ellos me decían, Quiero que me sigas acompañando, Ari. Ah, perfecto. Entonces daba ese servicio a este miembro para seguirlo acompañando. Una vez que yo también identifico que él ya está desarrollando habilidades y ya no necesita de, de, de, de, mi, de mi mentoría, bueno, también les voy haciendo como esas observaciones y ya te veo más seguro, vamos a terminar y bueno. Continúa el trayecto. Entonces, creo que son las diferentes situaciones en las cuales se, te, se presentan y puedes empezar a observar y analizar esta Adelante, Ernesto. Además de que puedes ser mentor por un cumplimiento de, de un requisito, pero también puedes ser mentor por gusto. Creo que te puedes ser tu mentor. Querida, por... mi querida Darel, cuando te cariñas con los socios, y es válido. Sí, sí, es cierto. Y aparte también dice, bueno, esta vez en el material que está de mentoría, también decía que al final no se termina como esa, esa mentoría, ¿no? Al final construyes una relación sólida tan fuerte con esa, con esa persona que hasta terminan siendo amigos. Entonces creo que es parte también de la experiencia. Y fíjate que Arely complementa a Anabel que ha estado participando con nosotros en el webinar que ella ha sido mentor varias veces y creo que esto sucede mucho este Anabel que la gente pues damos el, el, el mentoreo registraron la sede, ahora mentora a los socios pues creo que cuando nos tenemos información clara como ahora nos lo dice sabemos que que hacemos en la práctica y que no, pero para eso es el webinar para que sepamos exactamente que esto te da lo puedes registrar lo puedes hacer por amor absolutamente vale. por amor a la sí, es correcto Juan por amor a todos Máster. bueno, de este sí. lado ya no veo más preguntas no sé si nuestro director eh, en este momento quiere hacer una intervención, Estimado director, estimados directores, estén con nosotros director de calidad Arturo Auri. Ok. Algo que también encontré. Este, este. ¿Mande, ¿Cuál? El material que nos acabas de demostrar que es muy interesante y que viene muy resumido, eh, ¿lo podemos partir eh, en alguna parte? Claro que sí. Se los voy a compartir. La liga se llama Mentoring y está lo que tenemos en, nuestro, en nuestra plataforma. De hecho, les quiero comentar que este material se me hizo muy accesible, fácil de entender, y encontré cosas que no conocía, pero las hacía sin saber que existía dentro de la organización. Por ejemplo, en este material también viene una, una guía de evaluación para el evaluador existe también los una encuesta de interés para el mentor y una una asignación para el mente o sea como que eh, o sea más bien como un acuerdo que vas a hacer entre mentor y eh, aprendiz entonces además así como tan increíble conocer que existe esta parte y que a veces no la utilizamos pero es un momento de que si ya estamos encontrando esta información aplicarla algunos clubes, eh, tienen, dicen, no, es que esto no se lleva a cabo. No, sí se puede llevar a cabo, pero todo depende de las personas que conozcan el material y de igual manera hacerles hincapié de por qué es importante. No es como cuando vas al trabajo y te hacen firmar la, eh, un contrato. Entonces, este contrato es pues del mentor y del, del aprendiz prácticamente. Entonces, está muy interesante. Les voy a pasar la amiga eh, donde está todo este material. Así que pues vamos a... Perfecto. Muy bien. Listo. ¿Cuál? Ok. Lupita Telles nos pregunta, ¿cómo se puede registrar el mentoreo ante la sede? Pues no recuerdo bien. Eh, cómo aparece en la plataforma, pero en la parte de navegación, cuando entras a Pathways, existe una pestaña donde hay infinidad de material que empiezas a, a encontrar, y una de ellas te dice ser mentor, no recuerdo bien el nombre, pero la activas como si fuera un proyecto extra, y aparece en la parte de, cuando te dice tus currículas, eh, como las Perdón, las rutas educativas que tienes aparecen ya activos porque tú, lo, tú lo, ya lo estás activando. No recuerdo bien el nombre, lo voy a buscar y se los voy a hacer llegar para no errar, pero sí tienes que encontrarlo y recuerdo que también en algún momento me apareció, se activó así y yo dije, ¡ay! existe este, este proyecto, entonces justamente... Bueno, lo... este, yo eh, nos, ha, nos había comentado nuestro director de calidad ¿Hay un video en la página de calidad? Hay un video de la... ¿De sí, en la, en la página de, de calidad de la sede, de distinto de cuatro, tenemos un video de cómo activar el programa de mentoría. Exacto. Ya también se da cuestión de que nuestros socios ingresen, por así como vulgarmente se dice, le piquen, le exploren, pero sí, generalmente Toast Master tiene materiales para todo. Es, hay videos y tutoriales. Entonces, pues es muy sencillo que lo podamos, que lo podamos hacer. Entonces, y eh, Sergio Aguilar nos pregunta, ¿existe el programa de mentor a manera de un trayecto? ¿Una vez concluido, se cierra? ¿Se puede registrar? ¿Una vez que se cierra, se puede registrar nuevamente esta actividad? Comenta Sergio otra vez, repito. ¿Existe el programa de mentor de manera de trayecto? Una vez concluido, se cierra. ¿Puede registrar nuevamente esta actividad? No estoy segura si se pueda activar nuevamente, porque recuerdo que en la... que alguno de esos proyectos cuando se activan y le das finalizar, ya no te permite, sí. pero no sé... ¿qué no es la pregunta? ¿Cuál? ¿Te congelaste o es mi internet? ¿Hola? Sí, me parece que se congeló. Se congeló. Arturo, ¿nos puedes ayudar con esta pregunta? ¿Se puede activar nuevamente este proyecto una vez que se realizó por primera vez? Es una buena pregunta. Uh, tampoco estoy seguro, pero... Si quieres, les investigo y, y se los comparto a, a nuestros oficiales. Perfecto. Entonces, vamos a investigarlo porque también es una duda. Es la pregunta del millón que no conocemos porque decía Juan, cuando empiezas a navegar en los tutoriales que existen dentro de la plataforma, puedes activar diferentes proyectos que dices, ay, ¿en qué momento lo activé? Pero es, es parte de irlo investigando y les vamos a dar la respuesta después. Muchas gracias. Juan, ¿tienes alguna otra pregunta? Perfecto. Pues he tenido seis acciones de conexión. Sí, nos hemos dado cuenta. Ofrezco una disculpa, la, la, la, la tecnología no tiene palabra de honor. No te eh, Jerónimo Álvarez pregunta, es decir, ¿Se maneja en niveles? No escuché. O sea, o sea que sí hay niveles para el tema de la Con base a lo que acaba de comentar, nuestro director de calidad eh, pregunta Jerónimo Álvarez. ¿Es decir, se maneja en niveles? ¿Se maneja en niveles? Me imagino que fue... Bueno, yo no lo escuché porque me desconecté, pero... Sí, me imagino que fue algo relacionado a lo que dijo nuestro director Arturo. ¿Y este ¿Algo de niveles? Más que niveles, son, son diferentes proyectos dentro de este programa. Eh, entonces, digamos que Ay. después de, de completar el nivel 2, recibes este programa de mentoría y, y tiene, está compuesto como de tres partes. Entonces, tienes que cumplir amba, las tres partes para lograr el programa de mentoría. Y, y, y aquí complementa Sergio Aguilar, que él ahora tiene activo el programa de mentoría en su club Apatzingán y le parece que no maneja niveles, es solo una actividad. Así, aquí y, cumple el requisito de ser mentor. Sí, exacto, justamente, ¿no? El proyecto existe en la plataforma como un proyecto adicional, sin embargo, también mi recomendación es que cuando... Puede, cuando puedes brindar este servicio de ser mentor, mínimo sea en el nivel 4 que tengas, porque has recorrido estos proyectos a lo largo de, de, de la organización y puede ya tener esta, puedes ya tener esta facilidad. Entonces, creo que lo que es también como esta parte, ¿no? A veces, hoy conocemos que existe este proyecto, pero antes, como dice Juan, es como era por el amor. A, a nuestra organización de seguir ayudando a la gente. Excelente. Pues muy bien, mi querida Areli, pues ha sido muy, muy clara, muy contundente, ya no tenemos más preguntas. Ha sido un verdadero placer escucharte, tenemos la grabación, puedes consultarla posteriormente en el fanpage de, de 34 Areli, a nombre de 1834, de la Dirección de Caridad, en cabeza, nuestro director Arturo de Aubry te damos las gracias, te felicitamos por tu tiempo y a todas las personas conectadas los felicitamos por darse ese espacio y esa oportunidad de aprender más y poderlo compartir con sus demás socios. Mi nombre es Juan Ernesto Arcepiña, webmaster del listo 34, te deseo ¿quieres, ¿quieres comentar algo más? Este, sí. sí, sí, sí, me gustaría dar un cierre justamente para esta plática, que es esta parte. Adelante. ¿La mentoría es un cerebro para aprender, un oído para escuchar y un empujón para la dirección correcta. John Crosby, creo que ya con esta información podemos desarrollar y aplicar esta frase de mentoría. Les agradezco su valioso tiempo y estoy a sus órdenes, soy Arely Morales, cualquier duda estoy disponible para poderles ayudar y es un placer estar con ustedes, así que les mando un abrazo y excelente semana. Te regreso Exacto. a la Bueno. Muy bien, gran cierre. Muchas gracias. Les mando un fuerte aplauso a la distancia. Un abrazo a que seguirse cuidando y a seguir sesionando. Éxito para todos. Buenas Gracias. Chao, chao. Bye.